que tenemos tres diferentes dialectos en árabe que os van a ¡puff! impresionar un montón. Yo soy de Tánger y hablo Shemeliah Diyer Yo soy de Jesima no se me pero seguro que... <risa> yo tengo origen sirio y pues eso, tengo origen sirio. ¿Nos ha quedado claro que tiene origen sirio? Tengo origen sirio, aunque vaya con una palestina, ¿vale? Pero... En este vídeo vamos a decir palabras que todos usamos, pero que decimos de forma diferente. Eh, yo voy a decirla, pues como la digo yo, como me han enseñado mi casa, ¿vale? Yo sé que muchas palabras... Pues... A mí igual, ¿eh? en La <risa> que me han enseñado en casa y que me he hablado toda la vida. Yo igual, o sea, no... A él. mí siempre me dicen de dónde te has sacado eso, pero eh, <risa> yo lo he escuchado toda la vida y es lo que hay. Así que empezamos con las primeras palabras. ¡Ready! ¡Oh! La primera palabra es ventana. ¿Cómo la dirías en serio? Taca. Taca. Taca. Taca. Taca. Taca. O sea, claro, sí. Yo sé que lo que es taca. Es. Eh, son esas ventanitas pequeñas que se hacían en, esas, en casas súper antiguas. Las chiquititas. Sí, que apenas entraba luz. Pues eso es lo que me han explicado una vez que significa taca. Así que si tú tienes taca en tu casa, pues... ¡Yo tengo taca! <Risas> bueno, a mí me han dicho que el taca y, el taca y el taca es, es lo del panel solar. Uh -huh. Yo creo que... A ver, tiene sentido. ¡Shipec! <Risas> ¡Shipec! Lo estáis llamando, ¿eh? ¡Shipec y eso! ¡Shipec y es el dulce que comemos y ranarán todos! La siguiente palabra es pollo. Es que voy a decir chicken, o sea... Jej. Jej. Jej. Nosotros decimos a la cosa, o sea, por ejemplo, a Judith, sí. No, no, no, no, no, es no, es no, nosotros no, no, no, no, ya, Zara. ya Zara. porque ya Zara es en plural. Ya será, Yazara. será, ya será, ya Lo estáis haciendo muy bien. Ya Zara. Creo que ya tú Zara. vas a ser eh, sí, ¿eh? la más coherente. Soy la más Eh, era? Sí. Aquí la lengua Nosotros le llamamos Jada. ¿Qué? Jada. plan? Pero como se habla una cosa en otra. O sea, Hacen un remix, un juego de palabras. Y os juro que es el mejor plato que hace mi madre y lo amo. Me lo creo. Me encanta. Riso, riso, O sea, ya será... Ya ya. Me la lechuga. Ya voy a el Riso, riso, ¿Qué Chuga, chuga, chuga, ella se come la leche. Eso es. Vale, pues así lo, lo hemos dicho así toda la vida. O sea, que tú cuando vas a la van dices es esni chura así chura sí sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. no te entienden no espero claro no entienden entiendo. yo pensaba que era porque no, no no o sea a mí por ejemplo alguna palabra es que nos hemos nos la hemos inventado sin darnos cuenta Mochilti, ¿vale? Nosotros pues nosotros... <risa> O sea, la gente que sepa árabe sabéis cómo es esto eschilchi <risa> Mochila del español y ilti de mío en arabe. Uh -huh. ¿no? Luego ya nos acordamos de que era shantai y sabes entrar. Lo lógico. En Derilla hacemos mucho eso. De, por ejemplo, españolizamos las palabras. ¿Qué que es buscar, no? buscar, ¿Qué buscar? ¿Qué es buscar? Por ejemplo, en vez de decir kenshish, pues que no sabes nunca que me es buscar. ¿Sabes? Uh, es jalas. Es, jalas. No? Jalas. Sí. Jalas. Sí. Jalas. Jalas vaya. Shuhat. Shuhat. Qué serio sí. Me encanta. La siguiente palabra es hormiga. Namble. Shemema. ¿Cómo repite? A ver. Shemema. Shemema. Es que. <risa> es que, es que... <risa> sí, va sí, a hacer lo mismo. O sea. <risa> El plural es shemem. Y una, y una hormiguita es shemema. ¿Pero en qué wow. idioma? De orilla. ¿En A ver, tarde? en mi casa os he dicho que me han enseñado shemema. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Seguro que tendrá alguna explicación esto. Busquemos explicación a continuación. Pues a, lo mejor, a lo mejor es porque las hormigas huelen, huelen la comida y se acercan a ellas. No sé, o sea, es lo más sea. lógico, ¿eh? Puede no. ser. Tienen la capacidad de darse cuenta de dónde hay comida. Shimmer. Shimmer. En serio, no me lo he inventado. ¿Seguro? ¿No? ¿No nos estás vacilando? ¿Queréis que llamemos a mi madre y os lo confirme? Porque yo <risa> no. Bueno, pues nada. Si dice que se llama, pues se llama. Nébel. Nébel. Nébel. Nébel. Se La siguiente es botella. <risa> anine. Anine. Perdón. Dame no. <risa> una anine de agua. <risa> ¿Cómo sería? ¿Quiero una? ¿Quiero la botella de agua? Betty Aninet ma Aninet Mai. ¿En serio? ¿En serio y en serio? Oye, cuando si Rotoma. Rotoma. Es como el toma. Mm -hmm. <risa> también decimos a veces rotoma, pero si no, cara. Cara. No. <risa> es que cara. <risa> cara es calva. <que risa> <"Kara" es> <risa> <delicia>. Perdona, es mateo <risa> Cara. Para mí alguien cara es una persona calva. <risa> o sea, me estás diciendo que estás llamando a esto calvo. Quiero Calva calvo? La siguiente palabra es... Esto Cara. Creo que es calda también. Cara. Cara. Eso es cara. Pero hay, en el sur de Marruecos, es verdad que la llaman mesha. El mesha. Sí, por ejemplo, en el sur... Un también, sí, gatita. La siguiente palabra es baño. Hamma. Pero que suena más exótico, ¿eh? Suena exótico. Roja del hamma. Es que en verdad se me está en Siria. En Siria. Pero no se refiere al hamma ni Tan cual. Claro, es un baño. Baño normal y corriente. nosotros Llamamos al baño a veces Kenny o toilet. <risa> bueno, a veces sí que es verdad que por la influencia española que hemos tenido en el norte de Marruecos, pues también decimos baño. I'm sin baño o hok baño. Es verdad, aquí en España sí que utilizamos mucho la palabra baño, pero en Marruecos ya vemos. Ya el baño pasa a ser. Que eso nos lleva a la siguiente palabra. Cocina. Matbach. Matbach. Matbach. Qué, elegante, ¿eh? ¡Qué bien suena! nunca no me lo había planteado, pero... ¡Gracias! Suena súper bien. Nosotros, pues, como os he dicho de la influencia... cocina. Y tú también. Same. Siguiente palabra. Vaqueros. Vaqueros. ¿Cómo decís vosotras? trapses Sí. No, no me he inspirado uh -oh. lo mío. Trapses, ¿En serio? Es como trousers en, en inglés, pero... ¿En, ¿En serio? Ah, es trousers. Sí, trapses. Oh. <risa> Y decimos jean. O si no, cerro el jean. Cerro el jean. Nosotros decimos trapses. Trapses. Es que no. Pasas que cosan. La siguiente palabra que tenemos es pinzas de tender. La atad. La atad. La atad. Esa es alicate en árabe. Pinzas en plural. En singular. La atad. La atad. Oh, qué bien suena. La atad. Nosotros decimos el Jleil dienshir. ¿De Dielenshir? Pizzas, pizzas, pizzas. ¿Alguien El pinzas? Jleil dienshir, o sea, Jleil es en plural de pinzas, pero en Shir, o sea, nos referimos como a la colada. Es que nosotros no le llamamos a colgar, el Nashir el gasil. ¿sabes? La siguiente palabra, o mejor dicho, expresión, ¿qué haces aquí? ¿Suéltate, Saujon? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué que te En el sur se dice es que tiene También se dice, yo lo he escuchado en. Sí, sí, sí. En sur también he escuchado es que tiene no es que te ha Vale, ahora vamos con los colores: naranja. Portugali. Bueno, yo digo lechín. Lechín. Lechín. Lechín. Es el El naranja. Igual, pero quitando la de chini. ¿Chini? <risa> el rojo. Ahmar. Ahmar. Amar igual. El siguiente color es el amarillo que te pillo. Asparillo no es. Asparillo. ¿Asparillo? <risa> yo, Aspar. yo, wow. Nosotros decimos también asfar. Asfar. Sí. Las dos. La no tenemos. Sí. La siguiente expresión es. llego eh, muy tarde. دي متأخ <التعرف> also كثير متاخر كثير <التخل> <التخل> <التخل> <التخل> <التخل> <أو التخل> <التخل> <التزار> بس في في تيكو اكثر متاخر متاخر بوستو دراس انا معطلة في سويتيكا ولا انا معطل في سويتيكا يمين يسار يمين وشمال يمين no, también se, se dice mucho sí. en el norte, pero nosotros no, no, lo decís. no lo decimos. La siguiente palabra es sofá. Diwan. Ah, nosotros decimos un tarba. Parba. Un, un tarba. Con M. Nosotros igual. Si se trata de esto, de un sofá, pues sofá. Y si no, pues lo que has dicho, un tarba. Un tarba. O sea, un, un sofá típico marroquí, eh, pues ¿no? ¿y cómo sí. es esa alfombra? Zarbía. Zarbía. Sí, ¿Cedalle? Es que como estabas diciendo eso, digo, me suelo sedalle. ¿Qué? ¿Qué? La... Eh, para nosotros la sedalla o sujeta es donde regalas. Ah. Sí, pero también creo que se dice para una forma normal corriente. Sí, sí, sí. A sí. ver, ¿tú? sí. Solamente que... Somos normales. No lo mío. Por favor. La siguiente expresión es te quiero. Baja y bajar. Ahora mismo me da vergüenza de cómo se dicen en Berisha sí, porque da claro. bastante vergüenza ajena. No. Lo no, a la vez. Vale. Vale. Una, dos tres. Kendrick, <risa> Kendrick <risa> Pero nunca me lo hubiera imaginado, en serio. Kendrick ¿casi o sea, sí, me sí, puede estar diciendo eso ¿Y yo qué estará diciendo? Deja de insultarme, ¿tú ¿vale? Insultarme, ¿no? Pero quiere algo, quiere una dirección, no sé Tenedor y cuchara. ¡Choque y mala! ¡Choque! qué? ¡Choque! Tenedor y qué? ¿qué ¿Así sin más? Sin más. O sea, hay unas España en Marruecos. Pero mencheco, mencheco, no decimos nada de eso. Mencheco, no. Y cuchara, decimos cuchara. ¿Cuchara? Cuchara. Pero también hay veces que decimos melja, pero poquísimas veces. cuchara. ¿Y el cuchillo? Mousse. Mousse. ¿También dices mousse? Sequine. Sequine. Qué bonito La siguiente es más graciosa. No sé por qué, pero me hace mucha gracia. Super glue. O pegamento fuerte. ¿De verdad tú crees que yo en algún es? momento de mi vida le he dicho a alguien en serio? Tráeme el sur? ¿O <risa> no tenéis pegamento tan tipo algo que pegue mucho. O, muy, o muy sea, bien. mira que yo soy de manualidades, ¿eh? pero es que eh, mm, mm, no sé, o sea, pues le digo super glue y si me entiendes bien. Y eh, en <risa> mi casa, y, y he coincidido con muchas casas más en Tanger, que dicen y y <risa> Ahora Pero el pegamento normal de toda la vida es Lusak ¿Decís Ejita? Dicimos, eh, sí, Ejita La siguiente palabra es Bicicleta Bisclet Nosotros decimos bicicleta. Bicicleta. Biscleta Sí, ¿y vosotros? Bascleta Bascleta, bueno La siguiente es coche Ceyara Tomovila Tonovil Tonovil Tomovila o Tonovil es la misma La siguiente palabra es la ganadería pues. Gasil Almalaves. Gasil Pero no Brasil lo he dicho nunca en mi vida, así que. <ríe> intuyo. A ver, en Tánger decimos Amaya. Ahora nos van. Nos van a más del sur. ¿no? Sí, nos van del sur. Tú como. ¿vale? Igual. Amaya. Ah, bueno. no. ¿Ya Amaya. Amaya. Y esto conmigo también. <ríe> <ríe> no discriminación, por favor. <ríe> es que las ideas. <ríe> La siguiente palabra es peluquería gente Lo decimos como en francés, en plan, coiffeur co Hola, salón Pues viene de lo mismo hmm. Sí, sí, viene de lo mismo eh, Es francesa la palabra, me imagino. Nosotros igual O salón no, no, salón no Salón es como Dicimos, coifora. Co ah, bueno, es la misma palabra Coafora, co sí, de sí, Claro, sí, sí, sí, también. La siguiente palabra es Justina Masbah Masbah Masbah Masbah Masbah Claro, es va? de sabe, ¿no? ¿Sabes? Sí. Más va, no sé, me suena como un lugar de... de la mancha. <ríe> de <una> mancha pero... <ríe> Adiós. Adiós. Yo, de pequeña, pues la llamaba Lepisi. Nosotros igual Lepisi. Lepisi. Toda la vida. Sí. <risa> Siguiente palabra, esta es fácil. Ya ves. <risa> <risa> Mafati. Mafati. Bueno, o mefta o Suert. Igual. Pero Suert no lo digo mucho. La es uno. Sí, pero en general... Fasas. Fasas. Claro. La siguiente es tienda de alimentos. Pero la típica tienda pequeña donde venden pan, eh, leche, chuches... Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. ¿Sí? En realidad decimos bascal. Muy mala la canción, bacal Pero también en Tanger decimos mucho sushi. Y el sushi es el que viene de la forma... Sueza pues tienen tiendas entonces decimos siempre venga a sushi a comprar esto. nosotros decimos hen, uh -huh. también decimos sushi pero nos referimos con sushi eh, a las típicas tiendas que venden mmm, frutos secos ah. y, mmm, bebidas y patatas sí. y cosas pues de alimentación pero mini la siguiente palabra es al fiel. The bus the bus <risa> qué bueno ¿Qué nosotros decimos jalala o suca, pero suca es más bien la que tiene pierrecitas, que es un um, como se dice? ¿Como un um, broche? Pues eso es una suca. Nosotros decimos el filet. ¿El filet? Lo que es el, no el alfiler. Se imaginan lo que es el alfiler. El alfiler, Pero lo que es el alfiler. Una aguja se dice suca. O sea, suca vale, es... Vale, vale, vale. Aguja alfiler. Vale, vale, vale. La siguiente palabra es cesta. Puede ser cesta de limbre, de estas de la ropa, una cesta, vamos. Una cesta de fruta. Yo digo, chilela. ¿Qué haces? Pero si eso es una fuente. Claro, es toda la vida, para lavarse las manos. Nosotros decimos. eh. eh. Sulla. ¿Sulla? Bueno, es parecido. Es parecido. Las últimas tres palabras. Las lavajillas. Jallaey, jallaey. Eh, máquina de Ahora lavavajillas. <risa> lavavajillas, máquina de máquina La siguiente es lavadora. Asale, asale. lavadora. Lavadora. ¿Hola? ¿Me de ansiedad? Solo dicen mucho también, sí, ¿no? Me de Mercedes. Y la última palabra ya para no alargar más este vídeo es Neve barrad, barrad. ¿Eso es barrad? Barrad. Es donde estaba. Ah, esa tedera. Ah, esa tedera, no me ah, sabía. Vale. Vale, ¿verdad? La no, mi eh, verde. Igual que en español, creo con la I. Mi vida. mi vida. Es que yo sé hablar marroquí, creo que no, pero yo sé hablar. Sabes, ni vida. ni vida. Ah, como nosotros. <risa> Queridos y queridas, muchas gracias por haber presenciado otro vlog de Oh My Heaven en esta maravillosa compañía de mis niñas marroquí y siria. Esperamos que hayáis aprendido tanto como nosotras hemos aprendido entre nosotras. Y por favor, en los comentarios ponednos las palabras que usáis vosotros a los términos que os hemos dejado en este vídeo. Y esperemos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. ¡Hasta pronto!